problemas que se presentan cuando nosotros estamos aprendiendo el Microsoft Office Word ¿si? ¿sí? insertamos una imagen eh, vamos a suponer una imagen prediseñada que es de las que ya el programa tiene preestablecido ¿si? ¿sí? esto en el caso de que no tengamos ninguna imagen así es que vamos a buscar por ahí si ¿sí? tenemos este aquí en la carpeta colecciones de office eh, obviamente aquí es donde tenemos eh, las imágenes predeterminadas vamos a seleccionar alguna nada más como para eh, utilizarla para nuestro ejemplo supongamos eh, no sé el auto damos clic mantenemos oprimido y deslizamos hacia la hoja que está simulando este programa bien si se dan cuenta, yo voy a mover el coche hacia acá o voy a tratar de hacerlo ¿sí? clic, mantengo oprimido y hacia abajo y qué es lo que sucede que la imagen no se mueve ¿por qué? porque no le hemos dado el formato adecuado lo que tenemos que hacer es irnos a esta pestaña que está sobresaltada herramientas de imagen damos un pequeño clic sí, y en esto vamos a seleccionar a ajuste de texto sí, qué significa que vamos a, a poder ajustar nuestras nuestra imagen o imágenes de acuerdo a nuestras necesidades en este caso bueno yo necesito mover la imagen y la única forma de poder moverla <coughs> bueno o la más adecuada, hay otras formas de poder moverla pero bueno la más adecuada es darle clic donde dice delante del texto le damos un pequeño clic y ahora sí si, tratamos de mover la imagen. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahora sí si voy a poder mover la imagen. ¿sí? Creo que el procedimiento es muy sencillo. Y eh, bueno, espero les, les, haya, les haya gustado y, y les haya sacado de, de sus dudas. Y obviamente a esta imagen le podemos dar eh, otro tipo de efectos. ¿sí? Que no sé, ponerla como fotografía, como un cuadro. Eh, con un tipo óvalo ¿sí? según el que nosotros deseemos y este adecuarlo a nuestras necesidades también la podemos hacer más pequeña o más grande con los círculos que nosotros podemos ver en las esquinas de esta fotografía o de esta imagen ¿sí? la podemos girar con este círculo de color verde de acuerdo a como nosotros necesitemos hacerlo o como se nos pida a la hora de realizar un trabajo bueno amigos esto es todo por el día de hoy y espero les haya servido este pequeño tutorial así es que nos vemos y hasta la próxima